Delfín Valdera, presidente del Sindicato de Camiones y Cisternas, denunció este viernes que el Instituto de Agua Potable y Alcantarillado Inapa ha violentado los acuerdos establecidos, que indicaban que los camiones serían llenados en la estación del Distrito Municipal de cenoví Sí, nosotros hicimos un acuerdo donde estaba el gobernador eh, que todos los camiones iban a llenar en Zenovi. Eso es. Eh, los dueños de INAPA, Juan Carlos y César, violan el acuerdo, ahora venimos, venimos de la gobernación, el bueno, gobernador dice que no va a opinar más porque están cogiendo la manigana. Eh, los camiones estaban trabajando bien, hasta que César, con su prepotencia, Juan Carlos, que están haciendo cosas que no son correctas, pero lo hacen mayormente, eh, han violado el acuerdo. Al violar el acuerdo, ayer quien le habla vas a ser víctima, por vía, de los choferes que vinieron de San Mitova y parte del sector. Porque en verdad, el agua, nosotros no nos ponemos que la den, porque la la daña, Y ellos le están pagando para que den el agua. Pero el acuerdo fue que llenaron un producto de un senovil, hasta que se lugar lograron solucionar el problema de llenadero, porque lo que ese que llenadero ahí arriba, en la parte alta, porque le daña la calle, botan muchachos, pero... Y nada, no, no, está en eso, no está provocando, y no, no con la, comunidad, con la de, de, de arriba. Agrega que el pasado jueves le cerraron el lugar de llenado, por lo que exigen a las autoridades tomar las medidas pertinentes. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.